¡Ay, Nazaret! Ojalá pudiera deciros que esto sigue siendo Nazaret. El virus se extendió por los poblados marítimos de Valencia. Gracias al aislamiento del barrio, fue el último en caer infectado. Ni la sal, ni la falta de transporte público, ni el circuito de Fórmula 1 pudieron contener a los zombies que llegaban del Cabañal. Yo he sobrevivido, no porque sea más fuerte o más inteligente, sino porque he cumplido las normas de supervivencia a rajatabla. Uno, rompe con tus afectivos. Poppy, vamos a Poppy. Acepta que tus personas queridas pueden ser las primeras infectadas. Poppy, Olvídate de tus sentimientos y huye, porque si no acabarás como ellos. Mira siempre detrás. O oh, partir. Hay que estar siempre atentos, aunque estés en lugares seguros, nunca bajes la guardia. 3. Cumple con tus responsabilidades. ¡Ay, mira! tú te son los que van a la escuela! ¡Ya ves, ya. ¡Qué raro que escuchar en tanto! ¡Vamos a llegar tarde al centro comercial! Si el día del ataque zombie no fuiste a la escuela y te quedaste sentado en un banco, te acabarán comiendo a los zombies. <risa> 4. Cardio. Los primeros en caer son los que comen más confortable, para sobrevivir, alimentación sana y ejercicio. financiación hizo que los colegios públicos no fueran seguros para los niños. Número 5. Cuidado con los baños. Los zombis no tardan en espabilarse y detectan cuando estás relajado. 6. Mata y remata. La infección avanza no basta con ser tracción. Asegúrate de darle un tiro en la cabeza.